Solamente te pedimos que tengas misericordia De cada uno de ellos Y que sea tu espíritu Redargullendo sus corazones donde quieran que estén Señor, de manera que ellos Puedan sentir la inquietud De estar aquí en tu casa Señor Ayuda a los maestros, levanta a los dios del cielo Para que juntamente con nosotros puedan seguir Caminando en esta preciosa noche Glorifica a Dios del cielo En todo lo que se va a realizar aquí Que al final te vamos a dar Toda gloria y toda honra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 Reconocer que Jehová es Dios Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos Pueblo suyo somos y ovejas de su prado Entrar por sus puertas con acción de gracia Por sus átrios con alabanza Alabarle, bendecid su nombre Porque Jehová es bueno Para siempre es su misericordia Y su verdad por todas las generaciones El Señor añada bendición A su poderosa palabra en nuestros corazones Así que hermano ...los que hemos llegado a la casa de nuestro Dios en esta preciosa noche... ...levantamos nuestras manos y adoramos al Padre... ...adoramos al Hijo... ...adoramos al Espíritu Santo, gloria a Dios... ...porque Él ha sido bueno con nosotros... ...te adoramos Señor, te adoramos, te adoramos, te adoramos... ...te glorificamos Maestro... ...bendecimos tu nombre, oh gloria, gloria, gloria a Dios... ...gloria al que vive para siempre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre... ...alabanzas a ti Señor alabanzas al que vive para siempre, nuestras almas te adoran Señor, bendecimos tu nombre, glorificamos tu nombre Señor, grande, grande tú eres Maestro, gloria, gloria a Dios, maravilloso nuestro Dios, cantamos y adoramos a nuestro Dios en esta preciosa noche. Alabado sea el nombre del Señor, te adoramos y te bendecimos, gloria a Dios. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso rey. Gracias a nuestro Dios que estamos en su casa en esta preciosa noche Contento y gozoso de poder estar en la casa de nuestro Dios Una vez más Poderoso nuestro Dios Invito al pueblo que nos pongamos en pie Y buscamos nuestra Biblia el Salmo 86 Salmo 86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 El grupo de oración con un cántico. ¿Qué más de Dios, nos ponemos en pie hermano, y oramos por las ofrendas te adoramos Señor, te glorificamos maestro, te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia Señor, te presentamos las ofrendas de los diezmos que se van a recolectar, suplicamos maestro, que toque el corazón del pueblo para que podamos ofrendar y amar conforme a tu voluntad Señor, ayúdanos maestro a seguir dando de lo que tú nos has dado para que esta tu obra pueda continuar hacia adelante, bendice en gran manera aquellos hermanos que con sacrificio traen su tiempo y sus ofrendas a tu casa, glorifícate en cada una de sus vidas, en el nombre de Jesús, amén, Dios le bendiga. poco, pues hay que echar por encima de lo que echamos Amén, Félix Aleluya. Bendecimos tu nombre, Jesús. Amén. A tu nombre, Gloria, amén. Sí. Aleluya Gracias Señor Mire Aleluya La misión mija Amén Estemos de pie iglesia Padre Padre bueno gracias Por esa sangre derramada en la cruz del Calvario Que me autoriza Que me respalda Que me apoya Para yo poder ir a tu presencia E invocar tu nombre Y darte la gloria Y darte la honra Y darte la alabanza Porque por segunda vez en este día Podemos reunirnos en el día del Señor A ti toda la gloria Y a ti toda la honra Que por segunda vez llegamos en este día Y no llegamos con las manos vacías Aquí está el diezmo que a ti te pertenece Aquí está la ofrenda que ha salido del corazón Yo te suplico que las recibas Las voy a depositar en el altar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 Gracias, Señor. Tú eres bueno, Maestro. A tu nombre damos gloria. Mis amados, buenas noches. Dios les bendiga. A Dios la gloria. A Dios la honra. A Dios la alabanza. Que nos concede el honor, el privilegio de honrar lo que Él honró, hermano de honrar lo que él honró hermano todos los cultos hermano todos los cultos son importantes pero yo no tengo la culpa de que el padre haya nombrado el domingo como el día del señor porque naturalmente al Jesús resucitar de entre los muertos. Repito, al Jesús resucitar de entre los muertos, se acabó la duda, la confusión que podía haber, porque ciertamente ya, repito, ya la misión que Jesús había hecho sobre la faz de la tierra la perfeccionó, se culminó el domingo cuando Él resucitó de entre los muertos porque quien entró a la tumba repito, quien entró a la tumba fue Jesús quien salió de la tumba fue Jesucristo ¿entendió eso? porque ese, ese es el gran error que están cometiendo Jesucristo es Dios Jesús es el ser humano que vino a rescatar al humano el ser humano que vino a rescatar al humano no podía venir Dios repito porque el diablo no dejó a Dios dejó el ser humano ¿Entendió eso? ¿Entendió eso? Como consecuencia, entonces, a quien, a quien tenía que derrotar al diablo, no era Dios. Era un ser humano que volvía a enfrentarse al mismo que se enfrentó a Adán. ¿Entendió esa? Entonces, nuestro Salvador Jesucristo. Tuvo la gran victoria un domingo. Y el reino de los cielos declaró el domingo como el día del Señor. Bienvenidos todos a la casa de Dios. En forma especial, ese jovencito que está por ahí. ¿Vienen ustedes? Ah, qué bien. Ah, ah su sobrino. ¿Cómo le dice la iglesia? Bienvenido. ¿Qué más le decimos? y como no sabemos qué anda haciendo por estos lares hey, ahí estará tu espacio cada vez que quieras acompañar a tu familia amados damos la gloria y damos la honra al Señor que ha tenido de nosotros misericordia y que ciertamente amados míos el planeta Tierra está sumergido sumergido hermano en los brazos de la muerte hermano, en los brazos de la muerte ya va a alcanzar los 700 mil muertos a nivel mundial de toda nación de toda tribu de todo pueblo de toda lengua está la peste acabando con el planeta Tierra pero Dios ha tenido de nosotros Dios ha tenido de nosotros porque sus misericordias son y exactamente nos levantamos por la mañana consciente consciente de que si no está en el plan de Dios si no está en el plan de Dios esa peste no nos puede tocar ¿lo cree? ¿lo cree? ¿lo cree? ¿Lo cree? porque él es nuestro amparo y nuestra fortaleza Él es nuestro pronto auxilio en medio de toda tribulación Amén Vamos rapidito porque el tiempo no, no, no es mucho en el día de hoy Nos acercamos al Evangelio según San Marcos. Nos acercamos al capítulo 8 Y nos acercamos al verso 34 Al 38 34 al 38 verso 34 ahí al 38 eh, eh, Evangelio según San Marcos capítulo 8 capítulo 8 verso 34 al 38 dice así en el nombre, en del, el nombre Padre. del Padre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amén y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame porque todo, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que quiera... El que pierda. El que pierda su vida por causa de mí, la, Y del Evangelio. Y del Evangelio, la salvará. Eso es. ¿36? ¿36? Porque, porque qué aprovechará al hombre si ganare a todo el mundo y perdiera su alma. En 37... ¿O qué recompensa pagará el hombre por su alma? 38. Porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras en esta generación adúltera adultera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga. venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu santo y bello Espíritu y gracias por el Evangelio que lo tengo en mis manos para poder conocer y entender tu plan, tu propósito, tu voluntad. En tus lindas y bellas manos depositamos la enseñanza en esta noche. Esta mañana te glorificaste. Tomaste el dominio, tomaste el control. Y ese pueblo que nos ve y nos escucha fue edificado. Y nosotros los que estábamos en tu casa fuimos bendecidos. Ahora, por segunda vez en este día honrando lo que tú has honrado el día del Señor, te suplicamos que tengas misericordia. Lo hiciste esta mañana. Por favor, toma tú el dominio. Toma tú el control de nuevo en esta noche Toma dominio y control de la mente y del corazón de tu siervo y de tu sierva Toma dominio y control de cada ovejita Que está aquí presente y nos está viendo a través de la pantalla Por favor, tú sabes que tenemos que tomar una decisión y una posición Por favor, te lo suplicamos, déjanos ver, déjanos oír déjanos entender para que podamos tomar la posición y la decisión con conciencia y con conocimiento en el nombre de Jesús yo me enfrento a todo espíritu contrario a la presencia de tu Espíritu Santo le ato, le declaro inoperante me concerto con este pueblo en el nombre de Jesús tomamos dominio y control de todo espíritu contrario a la presencia de tu espíritu, atado, ligado, ordenamos que salgan fuera. Pues, declaramos la enseñanza en las manos de tu espíritu y el pueblo en libertad para huir, para ver, para entender. En el nombre de Jesús. Amén. Ah muy bien me avisa amados estamos entrando en un espacio profético sumamente delicado sumamente delicado porque ha llegado el día y la hora En que el cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo Le están avisando Que estamos entre la vida y la muerte Que estamos entre la salvación y la condenación Que estamos entre el arrebatamiento y el vómito y aquí repito y aquí en esta posición y en esta decisión no es lo que el Padre el Hijo el Espíritu Santo quiere ahora va a entrar en acción lo que yo quiero lo que yo deseo lo que yo anhelo donde está mi vida Dios lo va a honrar sea positivo o sea negativo hay un proverbio muy conocido en el mundo donde Dicen ahora la bola está en tu cancha Indicando Que el único responsable Que el único responsable Va a ser usted Porque Escúcheme por favor Nosotros Hemos contado con la ayuda con el socorro con la bendición de la presencia del Espíritu Santo repito el cuerpo de Cristo hemos contado con la ayuda, con el socorro, con la bendición, con la dirección con el apoyo, con el respaldo del Espíritu Santo ahora ahora están avisando que así como terminó el ministerio de Jesús que nació murió lo entejaron y Jesús desapareció porque salió de la tumba Jesucristo el ministerio de Jesús Hermano, el ministerio de Jesús terminó cuando Él dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu y dice, y expiró. Repito, y dice, y expiró. Dando testimonio y dando conocimiento, que hasta ahí llegó el personaje Jesús. Repito que hasta ahí llegó el personaje Jesús que ahora cuando lo pusieran en la tumba quien salía de la tumba no era Jesús quien salía de la tumba ahora es el que va a atravesar las paredes ahora quien sale de la tumba es el que renunció a Dios él renunció a Dios para entrar en el papel de Jesús pero ahora Jesús ha terminado cuando dijo en tus manos encomiendo mi espíritu y expiró ahí terminó el papel de Jesús lo llevaron a la tumba repito lo llevaron a la tumba y de la tumba no salió Jesús salió Jesucristo Jesucristo es Dios repito, Jesucristo es Dios Jesús Jesús es la evidencia es la evidencia ejecutable, inconfundible de un ser humano que quiere, que anhela que desea que la voluntad de Dios gobierne su vida ¿oyó esa? ¿oyó esa? por eso escúcheme, por eso el Padre con toda tranquilidad el Padre con toda tranquilidad el día del arrebatamiento vomita del cuerpo de Cristo a Millones de millones de cristianos, de cristianas, de jóvenes, de jovencitas Que no quisieron entrar en el plan, en la voluntad de Dios Ahora, repito, ahora nosotros tenemos que entender cuando tenemos el testimonio que estamos teniendo a nivel mundial, a nivel mundial, a nivel mundial, cuando tenemos el testimonio, cuando tenemos el testimonio de que la muerte anda suelta, suelta, suelta, en aquella ocasión era en Egipto, en aquella ocasión era en Egipto, el ángel de la muerte en Egipto, pero ahora no es en Egipto, ahora es en el mundo, entero y nosotros repito y nosotros los que estamos en el cuerpo de Cristo nosotros los que estamos en el cuerpo de Cristo vamos a ver a diestra y a siniestra caer el pueblo por la administración de la muerte pero a nosotros no llegarán a menos a menos que Dios te tenga en la lista de los muertos en Cristo Pero escúcheme por favor Para el pueblo perderse y ser vomitado Para el pueblo perderse y ser vomitado Es una bendición Ser parte de los muertos en Cristo Ahora es que viene el comentario bíblico Bienaventurado los muertos en Cristo pero nosotros los que estamos vivos pero nosotros los que estamos vivos tenemos que entender, repito tenemos que entender que estamos vivos, que estamos vivos en el cuerpo de Cristo para realizar el plan más grande que jamás Dios ha realizado con seres humanos digo con seres humanos porque ahora son unos pocos ahora son unos pocos que van a tener la victoria repito que van a tener la victoria que tuvo Jesús que tuvo Jesús por eso el llamado es escudiña el evangelio la vida de Jesús porque eso se vuelve a repetir en el cuerpo de Cristo nosotros tenemos que entender lo siguiente repito tenemos que entender lo siguiente están avisando en una forma irreputable, inconfundible repito de que la venida del Señor es real y está a las puertas Acuérdense, hermanos míos, escuche, escuche, acuérdense de esto. El programa de Dios, el programa de Dios es de 7 mil años. 7 mil años. Ahora mismo, ahora mismo, han cogido seis mil y pico de años. Y el pico, y el pico está, ¿sabe por qué? porque el calendario de Dios y el calendario humano no compagina son distintos repito son distintos y por eso en este momento histórico nosotros estamos viviendo el año 6020 vienen los siete años de tribulación y viene el gobierno milenial y termina están teniendo entonces escúcheme por favor nunca nunca pero nunca repito nunca nunca pero nunca el evangelio había llamado había llamado el pueblo a subirse a la cruz nunca nunca pero nunca el llamado ha sido al pueblo a subirse a la cruz, sino que el pueblo estaba creyendo en el que murió en la cruz. Pero ahora, pero ahora están volviendo, están volviendo a hacer el mismo llamado que le hicieron a Jesús.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 Y toda su cruz. Y síganme. Entonces, escúcheme por favor. El llamado, ¿cuál era y cuál es? El llamado era, el llamado era, venid a mí. Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré, y yo os haré, hijo Jesús, descansar pero ese no es el llamado que está aquí repito pero ese no es el llamado que está aquí porque escúcheme por favor el inconverso no tiene que pregar con cruz el inconverso no tiene que bregar con nada el inconverso con lo único que tenía que bregar era con recibir a Jesucristo a Jesucristo como su único y suficiente salvador y lo que Él hizo y lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, le cubre. Por eso dice, bienaventurados los muertos en Cristo. Pero a nosotros no nos están llamando. Repito, a nosotros no nos están llamando. Vayamos un momentito al verso 38 para que saber con quién está hablando. Verso 38, verso 38. Porque el que se avergonzare de mí,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 La generación del arrebatamiento. ¿Me está oyendo? La generación donde están trabajando, donde están trabajando, hermano, la época cristiana más grande de todas las épocas. Nosotros estamos impactados, hermano, nosotros estamos impactados con lo que sucedió en el principio el día del día de Pentecostés. Y lo leemos con mucho impacto. Hermano, y lo leemos con mucho impacto. Y lo leemos, hermano, con, con, con mucho entusiasmo. Y vemos con toda claridad la seriedad con que había que servirle al Señor. Como le he dicho en tantas ocasiones y se lo sigo repitiendo. Ananí y Safira son el testimonio. El testimonio a quién, a quién, a quién? Al cuerpo de Cristo. ¿De qué, de qué, de qué, de qué, de qué? de que no se le puede faltar el respeto al Espíritu Santo escucha ahora, escucha ahora pero me da testimonio el Evangelio que así como Jesús nació, ministró, murió, dejamos su sangre y expiró terminó el ministerio de Jesús terminó el ministerio de Jesús terminó el ministerio de Jesús y nace de nuevo nace de nuevo el Hijo de Dios el Hijo de Dios que es Dios Jesucristo y nosotros y nosotros vamos a tener la misma etapa repito la misma etapa hemos nacido hemos nacido repito hemos nacido sobre la faz de la tierra estoy en el cuerpo de Cristo tengo la presencia del Espíritu Santo que me está ayudando que me está ayudando pero yo tengo que tener conciencia que así como terminó el ministerio de Jesús hombre viene la evidencia de que termina el ministerio del Espíritu Santo con el hombre para comenzar el tercer ministerio para comenzar el tercer ministerio y el tercer ministerio no lo coges y el tercer ministerio no lo coge el Espíritu Santo, el tercer ministerio lo coge el que comenzó la buena obra. ¿Me está oyendo? Y el que comenzó la buena obra no fue el Hijo, ni fue el Espíritu Santo. Porque de tal manera amó Dios el Padre que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Nosotros, nosotros, nosotros, los que estamos sobre la paz de la tierra ahora, estamos viendo la hemojagia de señales, de evidencia, de que la época, el espacio, la época, el espacio del Espíritu Santo, ayudarnos jerarguirnos corregirnos dirigirnos capacitarnos y darnos tantas cosas que nos ha dado el Espíritu Santo escúcheme por favor ahora ahora nos están tratando de colocar en un nuevo ventilador ese nuevo ventilador ese nuevo ventilador tiene la capacidad repito tiene la capacidad de perfeccionarme si yo quiero ser perfeccionado repito si yo quiero ser perfeccionado ese ventilador nuevo repito ese ventilador nuevo no es Jesús no es el Padre no es el Espíritu Santo ese ventilador nuevo se llama el Evangelio nosotros no hemos podido aquí latar aquí la tal la importancia que tiene el Evangelio en esta hora hermano, que tiene el Evangelio en esta hora perdóneme hermano, perdóneme pero no hemos podido entender que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los tres los tres llegan a la conclusión aquí te pongo el nuevo ventilador ¿quieres oxígeno? ¿quieres fuerza? ¿quieres dirección? ¿quieres sabiduría? ¿quieres entendimiento? ¿quieres conocimiento? ¿quieres voluntad, ¿quieres voluntad nuestra? conéctate al nuevo ventilador ese nuevo ventilador se llama el Evangelio nunca el cuerpo de Cristo ha visto el Evangelio como el Salvador que va a rescatar al cuerpo de Cristo repito nunca el cuerpo de Cristo ha podido ver al Evangelio como el que va a rescatar al cuerpo de Cristo Ya mismo Volvemos a Marco Vamos un momentito es un momentito A Timoteo Segunda de Timoteo Segunda de Timoteo, capítulo 1. Capítulo 1, segunda Timoteo, capítulo 1. ¿Llegó? Acérquese un momentito al verso 8 al 10. Verso 8 al 10 Dice Verso así Verso 8 al 10 Gloria a Dios 8 al 10 Por tanto No te avergüences de, de, de dar Testimonio de nuestro Señor Ni de sí Ni de mí Porque Preso suyo Porque preso a suyos Si no sino, Participa Participa Da de las, de las aflicciones por el evangelio de, ¿Según? según el poder de dios 9 quien nos salvó y llamó con llamamiento santo y no, y no, no, no conforme y no conforme a nuestro nuestras obras nuestra sino según el propósito suyo y la gran gracias. gracia gracias que nos fue dada en Cristo Jesús Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos de los siglos 10 verso 10 pero ahora pero pero ahora pero que ahora 10 pero que ahora ha sido manifestado manifestada por la aparición de nuestro salvador Jesucristo el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la más ¿Inmortalidad? inmortalidad por el evangelio entonces escúcheme por favor escúcheme por favor yo le vengo diciendo a la iglesia he encontrado un nuevo amor y naturalmente la iglesia piensa seguida en Jesús, en el Padre o en el Espíritu Santo pero es que ninguno de los tres es el nuevo amor porque yo tenía yo tengo, yo tengo mi relación con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y para mí ninguno de los tres es nuevo porque los tres están conmigo desde que yo comencé Desde el momento en que levanté la mano Para recibir a Jesucristo como mi Salvador El Espíritu Santo llegó a mi corazón Y comenzó mi comunión, mi relación con el Padre En el nombre de Jesús Pero nunca Pero nunca Había visto Lo que le estoy leyendo verso 10 pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo el cual quitó la muerte y sacó ¿qué dice ahí? que sacó ¿qué? a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio oiga nosotros tenemos que entender con toda claridad de aquí en adelante de aquí en adelante de aquí en adelante usted puede hartarse de decir yo tengo al Padre, yo tengo al Hijo, yo tengo al Espíritu Santo y puede predicar y puede echar fuera demonios y puede sanar, a resucitar muerto y pueda hacer prodigio y pueda hacer milagro, pero si no está viviendo por el evangelio, la vida se le está yendo. Porque los tres, padre, hijo, Espíritu Santo, van a otorgar vida e inmortalidad. ¿Sabe lo que significa esa palabrita? Inmortalidad, vida eterna, donde no hay muerte. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? A los hacedores del evangelio. Por eso es que en este momento histórico, hermano, escuche, volvemos a Marcos. Volvemos a Marcos. Volvemos al capítulo 8. Y volvemos al verso 34. ¿Verso? Dice ¿Dónde está? 34, y llamando a la gente, llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo Les dijo: "Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame." Ese llamado no es para inconverso. Repito, ese llamado no es para inconverso. Ese llamado es para los que ya aceptaron la gracia de Dios, el regalo de Dios. Ese llamado es para gente que ya tienen vida. Repito, para gente que ya tiene vida. ¿Por qué? Porque el llamado para los inconversos ¿Cuál es? Venid a mí Todos los que estáis trabajados y cargados Que yo les prometo hacerlo descansar Pero ya usted está En el cuerpo de Cristo Repito, ya usted está En el cuerpo de Cristo Y ahora, ahora escucha. Está en el cuerpo de Cristo En el momento, en el momento Donde viene El nuevo Plan de salvación donde viene el nuevo plan de salvación hermano donde, donde el Padre, el Hijo el Espíritu Santo, los tres le entregaron la joya de salvación a los hacedores del Evangelio por eso es que en este momento si alguno quiere venir en pos de mí ¿sabe qué eso significa? ¿sabe lo que eso significa? ¿sabe lo que eso significa? yo voy caminando al frente y usted viene detrás de mí si alguno quiere venir en pos de mí eso no es para espiritista eso no es para inconverso eso no es para santero eso es para el cuerpo de Cristo si alguno Quiere venir en pos de mí. Mire lo que dice ahí. Niéguese. Niéguese. ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese es el testimonio que le están dando al cuerpo de Cristo. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál? Que Jesús se negó a sí mismo. Para darle paso. Para darle paso a la voluntad del que lo estaba llamando ¿me está oyendo? entonces la voluntad del que lo estaba llamando no es la misma de la voluntad de él ay Dios mío este es el gran problema hermanos míos y hasta que la iglesia no separe a Jesucristo de Jesús no podrá captar el mensaje principal de la vida de Jesús escúcheme por favor el, perso el personaje de Jesús escúcheme por favor tenía la misión más grande que jamás Dios le ha dado a ser humano alguno, nosotros estamos enamorados y entusiasmados de Jesucristo de Jesucristo pero nosotros tenemos que enamorarnos no de Jesucristo tenemos que enamorarnos de Jesús porque Jesús Jesús es el que honró el que honró la voluntad del Padre. ¿Me está oyendo? Por encima de su voluntad. Por encima de su voluntad. Por encima de su plan. Por encima de su propósito. Por encima de su deseo. Puso la voluntad del Padre. Entonces, escúcheme, por favor. Nosotros... Los que estamos para, escuchen, los que estamos para recibir el testimonio de qué hora es en el Reino de los Cielos, tenemos que entender, repito, tenemos que entender que están llamando nuestras vidas a imitar a Jesús. Repito, a imitar a Jesús. Escúcheme. ¿Qué fue lo grande de Jesús? ¿Qué fue lo grande de Jesús? Que él voluntariamente ofrendó su vida. ¡Aleluya! Repito, que él voluntariamente ofrendó su vida. Escuche, por favor. Para constituirse en el Cordero de Dios que venía a quitar el pecado del mundo. Entonces, gracias a ese sacrificio repito gracias a ese sacrificio gracias a ese ser humano gracias a ese ser humano que tomó la posición y tomó la decisión de ofrendar su vida de ofrendar su vida hay un paraíso con millones y millones de seres de almas de almas que están en el paraíso por espacio casi de dos mil años mandando almas al paraíso por lo que Jesús hizo nosotros los que estamos en la recta final los que estamos frente al ajebatamiento los que estamos frente al ajebatamiento y escúcheme por favor por eso es que dice es inconfundible Vosotros sabéis perfectamente bien que el día del Señor vendrá Están todas las señales Están todas las señales Todas las señales Las siete señales se las traje esta mañana Y usted tiene que entender con toda claridad Hermano, usted tiene que entender con toda claridad Están las pestes, sí o no Está el hambre, ¿sí o no? ¿Están los terremotos, sí o no? ¿Están los engañadores, sí o no? Amén. ¿Está Sodoma y Gomorra, sí o no? Amén. Está todo el panorama profético. Por eso es que, por eso es que el evangelio, el evangelio, el evangelio certifica, vosotros sabéis perfectamente bien que el día del Señor vendrá por qué, por qué, por qué. ¿Por qué? Bueno, oiga ahora, oiga ahora. ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué? Porque así como Jesús ofrendó su vida ofrendó su vida para lograr que los muertos en Cristo fueran al paraíso ahora la esposa del Cordero va a ofrendar su vida de tal manera que dice el Evangelio ya no vivo yo ya no vivo yo yo no puedo decir eso yo Pastor Giva, no lo puedo decir porque yo todavía estoy vivo porque yo todavía estoy vivo ¿sabe qué? porque yo todavía no he ejecutado no he ejecutado las instrucciones que me da el Evangelio en el Pastor Giva, en el Pastor Giva. Todavía las obras de la carne, las obras de la carne se manifiestan. Oiga, escuche, escuche, escuche. No porque el diablo o el mal que está en mí, no porque el diablo o el mal que está en mí tiene autoridad y tiene poder para ejecutar eso en mí. Ese poder, esa autoridad solamente se la puedo conceder yo al mal. Que está en mí ¿me está oyendo hermano? por eso es que en este momento histórico están haciendo conciencia haciendo conciencia al pueblo que está vivo al pueblo que está viendo la emojagia de señales al pueblo que están llamando que están llamando al nuevo amor ¿me está oyendo? ese nuevo amor que va a tener la esposa del Cordero yo no puedo decir que Jesús es un nuevo amor en mi vida yo no puedo decir que el Espíritu Santo es un nuevo amor en mi vida yo no puedo decir que el Padre es un nuevo amor en mi vida ¿por qué? porque desde que yo levanté la mano para recibir a Cristo como mi Salvador los tres han tenido una relación conmigo yo no, puedo, yo no puedo decir que, que, que tengo un nuevo amor en ninguno de los tres pero yo voy a tener un nuevo amor yo voy a tener un nuevo amor, escúcheme con la obediencia al evangelio y al tener un nuevo amor con la obediencia al evangelio estoy teniendo un nuevo amor con los tres si no tengo un nuevo amor con el evangelio si no tengo un nuevo amor con el Evangelio Los tres me rechazan Los tres me repudian Los tres me sacan De cajera Y me vomitan Del cuerpo de Cristo ¿Está oyendo hermano? Hermano, ¿está oyendo? Por eso Verso 35 Mire cómo dice Verso Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. ¿Salvar perde. qué? Su vida. Para, para. Porque todo el que quiera salvar qué? Su vida. Entonces, entonces, escúcheme por favor. La perderá. Escúcheme por favor. ¿Cómo están llamando a un plan de salvación al cuerpo de Cristo? si el cuerpo de Cristo ya tiene al Padre si el cuerpo de Cristo ya tiene al Hijo si el cuerpo de Cristo ya tiene el Espíritu Santo, ¿por qué le están llamando al cuerpo de Cristo? al cuerpo de Cristo porque somos testigos que estamos en el cuerpo de Cristo pero estamos en una etapa de mucha imperfección yo testifico yo lo testifico que soy un cristiano imperfecto, sí o no, sí o no, hermano, escúcheme por favor, y yo, y yo, tengo comunión con la patria celestial por gracia, ¿me está oyendo? Tengo comunión con la patria celestial por gracia, pero me están avisando pero me están avisando que que esa gracia esa comunión que yo tengo con la patria celestial tiene sus días contados porque ahora viene un nuevo permiso ahora viene un nuevo amor ahora viene una nueva generación ¿Con quién? Con los tres ¿Cómo? Con los tres Esa nueva generación con los tres Hermano Es cuando nace ese nuevo amor Hacia, hacia, hacia, hacia el Evangelio Porque cuando yo me enamoro Repito, cuando yo me enamoro del Evangelio Entonces y nada más que entonces los tres dice ahora nos estás amando a nosotros Amén. Amén. ahora escuche ahora escuche para yo lograr para yo lograr esa pero cómo va a ser Acabo de empezar. Para yo lograr, hermano, para yo lograr esa etapa espiritual, oiga ahora, nunca lograda sobre la faz de la tierra porque escúcheme por favor escúcheme por favor la primera gloria la hizo Jesús la segunda gloria la hizo el Espíritu Santo y ahora viene la tercera gloria que la va a hacer el Padre la gloria del Padre escúcheme la gloria del Padre va por encima de la primera gloria y va por encima de la segunda gloria porque la primera gloria recibí el perdón porque la segunda gloria recibí la dirección el apoyo el socorro del Espíritu Santo pero la tercera gloria pero la tercera gloria voy a recibir la perfección la quiero la anhelo, amén. la deseo, amén. la quiero, amén. la anhelo, amén. la deseo. Amén. Pero para yo lograr, con la boca es un mamén, decir amén, con la boca es un mamén, decir amén, para yo lograr, para yo lograr ese maravilloso estatus espiritual. Escúcheme, yo tengo que armarme del mismo pensamiento. Que se armó jesús sabe por qué porque yo voy a ofrendar mi vida ahora viene la ofrenda mía no no no no, no me lo estoy inventando 35 porque todo aquel que quiera salvar su vida, ¿qué dice ahí? La perderá. Explíqueme eso, porque ¿cómo, cómo me van a quitar la vida? ¿Quién es la vida? ¿Cómo? Hermano, aquí el diablo no tiene parte ni suerte. Aquí es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, regando con el cuerpo de Cristo. Yo te di vida y yo te la puedo quitar. ¿Por qué me dio vida? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Pero ahora, pero ahora viene una nueva experiencia. Viene un nuevo amor. Para que ese nuevo amor pueda llegar a mí. Tengo yo que dar el primer paso. ¿Cuál? Ofrendar mi vida. Porque el Evangelio, escucha ahora, porque el Evangelio no me otorga ni una jota, ni una turde a mí. Yo tengo que ofrendar mi vida. ¿Por qué? Porque así fue que Jesús logró la victoria. Ofrendando su vida. Y al ofrendar su vida, Jesús, Jesús logró, logró, logró la vida para los muertos en Cristo. Pero ahora, repito, pero ahora, para yo conseguir la vida. Para yo conseguir la vida, yo tengo que ofrendar mi vida. No lo estoy diciendo yo. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá porque la va a ofrendar. Porque la va a ofrendar. ¿Y cómo la va a ofrendar? ¿Y cómo la va a ofrendar? ¿Y cómo la va a ofrendar? Pues ya no vivo yo. No, es que, es que, es que este es el problema que en la boca es muy fácil decirlo ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí sí, sí, sí pero como el Padre sabe el Hijo sabe el Espíritu Santo sabe que ahora Cristo vive en ti ahora va a comenzar el gecor el Jécor. De cuán amajado tú estás a tu naturaleza humana o estarás dispuesto a ofrendar tu vida si estás dispuesto a ofrendar tu vida hermano escúcheme por favor es porque ha nacido un nuevo amor y cuando uno tiene un nuevo amor que, que ha tomado dominio y control del corazón le brinca por encima a, a, a tres pelos de alambre ¿Me está oyendo? ¿Me está oyendo? Por eso es que en este momento histórico Nosotros los que estamos en el cuerpo de Cristo Tenemos que entender Lo siguiente Estamos viendo con toda claridad Que Cristo Que Cristo que Cristo, que Cristo Y que yo tengo Que ofrendar mi vida Si pretendo Ser esposa del cordero ese es el precio ese es el precio perder mi vida termino pero el problema es el siguiente pero el problema es el siguiente que quien brega con mi vida que quien brega con mi vida no es el padre no es el hijo no es el Espíritu Santo es el Evangelio. Y si yo siento vergüenza del Evangelio cuando empieza a trabajar conmigo, me informa: el Hijo del Hombre se avergonzará también de mí. ¿Por qué? Porque yo me avergoncé del Evangelio. Porque el Evangelio, escúcheme, empezó a trabajar conmigo por dentro y por fuera y aún y aún y aún con mi ropa. Y ahí es que viene entonces quién va a honrar el nuevo amor o quién es el que se va a avergonzar de ese nuevo amor. Repito, no dan, cari no será ayúdenme en la adoración la necesitamos para acercarnos a Dios pero cuidado pero cuidado y repito lo que dije necesitamos para acercarnos a Dios porque el evangelio me informa ese pueblo de me honra, pero su corazón porque quien vea con el corazón es el Evangelio usted está entendiendo o cuadro con el Evangelio o cuadro con el Evangelio o los tres, o los tres descuadran conmigo o cuadro con el Evangelio repito, o cuadro con el Evangelio o los tres descuadran conmigo y me sacan me vomitan y no tengo más oportunidad por eso es hermano, por eso es que Apocalipsis nos informa ¿Por cuánto has guardado mi palabra? Dice Jesús en Jojo. Y la palabra de Jesús no es el viejo testamento. La palabra de Jesús es el nuevo testamento. Ahí está nuestra victoria. Y ahí está nuestro nuevo amor de pie. Gracias. Padre gracias por tu amor. Padre gracias por tu misericordia Adelante Padre mío Adelante, adelante, adelante, adelante Te amamos Te bendecimos Te glorificamos Te damos gloria, te damos honra Porque podemos ver Porque podemos oír Y podemos entender Que nos estás emplazando A que vayamos hacia ese nuevo amor Padre mío Ten de nosotros Misericordia, que tu Santo y Bello Espíritu que está en nuestro corazón vea las intenciones, el deseo, el anhelo que tenemos en nuestro corazón de poder honrarte. A ti te voy a dar toda la gloria y toda la honra cuando se ponga en mi vida la plenitud de ese Evangelio y yo reciba. La virtud de ese evangelio que se llama la perfecta ley perfeccione mi vida. En el nombre de Jesús, para gloria de tu nombre, proclamamos y declaramos que vamos en pos de la salvación que está reservada para ser manifestada en el tiempo postrero. La quiero, la anhelo y la deseo. No de palabra la quiero la deseo de hecho y en verdad en el nombre de Jesús igualmente te presento la audiencia salva a los perdidos sana a los enfermos reconcilia a los apartados pero sobre todas las cosas abre los ojos de su entendimiento para que puedan entender el nuevo amor que está coqueteando con el cuerpo de Cristo en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos pues el próximo martes directamente desde mi hogar a las 9 y 30 donde estaré ministrando, continuando con la enseñanza. Muchos procurarán entrar, pero no podrán. Dios te bendiga. Envía tu ofrenda a nuestro ministerio Momentos Proféticos al t Box 11, cultuado Puerto Rico 00641, llamando a los teléfonos 787-894-3623 o al 787-894-6946, también con PayPal, usando tu Visa, Mastercard, American Express y Discover. Dios te bendiga. Momentos Proféticos TV, predicando el Evangelio de Jesucristo. 24 7